Facultad de Ciencias Económicas de la UNER Conversatorios, Comunidad y Cultura Sorda Conocernos para acercarnos Martes 31 de Mayo Y Martes 21 de Junio a las 17 horas En el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED Urquiza 552 de Paraná Destinados a toda la comunidad universitaria Organiza proyecto de innovación e incentivo a la docencia, comunidad y cultura sorda conocernos para acercarnos.